Están esperándote abajo. AJ, gracias por reunirte con la senda dorada del sur. Puedes decirles a Amita y a Sabal que estamos listos. Han elegido blancos. ¿Qué casa tan preciosa tenéis aquí? No, mm. Muy es mi familia. Uh, esto... Oh, me encanta. ¿Es caoba? ¿Y vosotros? Una pareja encantadora, como vuestra casa. Un hogar de lo más respetable. Me dijeron que... Si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkarsh, tenía que visitar a los Rana. Preguntamos a todo el mundo, y todos dijeron exactamente lo mismo. Son muy amigables, que hablan con cualquiera. ¿Con cualquiera?, pregunté. ¿Con cualquiera?, dijeron. Mm. Y fueron tan insistentes. ...que tenía que comprobarlo en persona. <ríe> Qué mono. Veréis, yo... ...quería preveniros. ¿Prevenirnos? Pues sí. No sé si lo habéis oído, pero... ...me he enterado de que... ...hay algunas personas muy poco respetables por aquí. Y me preocupa que... ...estas personas, estos... ...terroristas... ...bueno quieran aprovecharse de vuestra hospitalidad o incluso hundir vuestra reputación. Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor. No. Bueno, me dejaríais a mí que os protegiera para garantizar vuestra reputación. Por favor, sí, Raymond. Vuestros deseos son órdenes. Me alegro de que estemos de acuerdo. Bien, no os entretengo más. Uh, esto será solo un momento. Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos. ¡No! ¡Te matarán! Acabaré con Pejan.